las mesas de trabajo han tenido una mejora muy sustancial desde la versión 2018 soy henry pineda y bienvenidos ya hemos creado un documento nuevo con dos mesas de trabajo para editar la, esta herramienta vamos a dar un clic aquí o presionaremos shift o en el teclado una vez que se activa la mesa de trabajo en la parte superior se han escondido las opciones que tiene hasta 2017 bueno qué pasó que ahora adobe aumentó un área de trabajo que se llama aspectos básicos y hasta la versión 2017 le cambiaron de nombre y le pusieron aspectos básicos clásico. Lo voy a dejar en clásico para que veas que efectivamente ahora lo escondieron. Voy a regresar a la versión aspectos básicos. Si te fijas muy bien aquí en el panel de propiedades, tengo las opciones de mesas de trabajo. Voy a dar un clic aquí para crear una mesa nueva. Automáticamente las mesas se crean en secuencia. Si todavía estás en una versión inferior a esta versión, antes lo que hacías era dar un clic y automáticamente se convertía en flotante la mesa de trabajo. Pues esta mejora es simplemente doy un clic y automáticamente voy a avanzar sobre la misma. Estoy presionando la barra espaciadora para reposicionarme sobre la primera mesa para explicar lo, la siguiente opción. Voy a seleccionar una mesa de trabajo con clic y si presiono la tecla de Shift puedo seleccionar más de dos mesas de trabajo al mismo tiempo. Ahora voy con la tercera y doy simplemente Shift-Click. Otra mejora muy buena que tiene es la siguiente. Mira, voy a dar un clic para deseleccionar las mesas de trabajo y si presiono la tecla de Shift-Click, automáticamente se me van a seleccionar todas las mesas de trabajo sin ningún problema. Tus proyectos gráficos volarán de ahora en adelante. Suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.